Loro orejía amarillo Es un loro andino del tamaño de una pequeña guacamaya Aproximadamente 42 centímetros en edad adulta De hábitos gregarios, realiza desplazamientos regionales Y tiene una estrecha relación con las palmas de cera Algo del cual se alimenta y donde usualmente duerme y anida Actualmente es una de las especies de loro más amenazadas Debido principalmente ...a la destrucción de su hábitat y la tala de la palma de cera. Está caracterizada como en peligro, según la Unión Internacional, para la conservación de la naturaleza. Y debido a que la población conocida de individuos maduros es muy pequeña, es aún más vulnerable a las amenazas que enfrenta. En 1998, la Fundación Proades, con el apoyo de la Fundación Loro Parque la Sociedad Zoológica para la Conservación de las Especies y Poblaciones y American Birds Conservancy inició el proyecto Loro Oreje Amarillo, con el objetivo principal de asegurar la supervivencia de la especie, así como la protección de su hábitat en los Andes colombianos. En 1999, después de un año de investigación, se encontró una población de 81 individuos en la cordillera central de los Andes, en el departamento del Tolino posteriormente en enero de 2001 se encontró una segunda población con 63 individu individuos en estribaciones de la cordillera occidental en el departamento de Antioquia. estas dos poblaciones han sido monitoreadas llevándose a cabo numerosos estudios que han permitido tener información muy importante acerca de la especie tales como uso de hábitat, dieta distribución, comportamientos reproductivos, entre otros. Toda esta información ha servido de base para definir y direccionar la estrategia de conservación de la especie. Gracias por tu visita al canal. Vuelve pronto.